Evolucionar es una red de educadores unidos a través de una plataforma digital que busca evolucionar todo el sistema educativo boliviano. Y lo haremos en tres etapas distintas. Reclutar a educadores que deseen compartir su conocimiento en distintas áreas, ya sea siendo tutores o creadores. Pues nuestros tutores enseñarán a profesores de manera individual programas tecnológicos para que mejoren sus clases virtuales. Mientras que nuestros creadores nutrirán nuestra plataforma de videos cortos con temas relevantes y que no se toquen en el colegio. Puedes certificarte en cualquiera de estos cursos haciendo las tareas asignadas y dando un examen final. Descarga nuestros videos en nuestra app móvil para que puedas verlo cuando quieras. Y en live. pregunta a un profesional para todos esos adolescentes que aún no han descubierto qué estudiar. quieres enseñar o aprender, Regístrate. Decide tu futuro y evoluciona.